Hola, en este vídeo mostraré un mallado posible en GMSH, el cual será para la disposición de una zona de carga o de apoyo, para la cual tendrá una densidad mayor que su parte exterior. Esto podrá ser reutilizado en otras macros. Para ello haremos uso de GMSH, el cual hace uso de archivos, para la creación de las distintas geometrías, ya que este programa va modificando un archivo de texto. Para ello generamos el archivo, el cual denominaremos malla. Este, estas zonas de cargas se tendrán distintas partes. Para ello, eh, definiremos primero cuáles serán estas partes. La parte principal será la parte exterior, de tal forma que ésta pueda ser unida a otras mallas. Igualmente, existirán otra serie de puntos, las cuales darán lugar a la disposición de la zona de carga. Finalmente, existirá otra... existirán otras zonas, las cuales serán zonas intermedias de la estructura, de tal forma que se pueda generar una, un mallado que pueda ser utilizado en otros scripts. Para ello, vamos generando una serie de puntos, los cuales conviene ir realizándoles de una manera ordenada, ya que posteriormente será más fácilmente identificables y observables la ubicación de cada uno de los puntos. Igualmente, la creación de las líneas también debería ser ordenada, de tal forma que, que sea más fácilmente su uso posterior, ya que en ocasiones es posible que si el orden no es el adecuado, esto pueda llegar a complicarse. Ahora se irán realizando cada una de las líneas. Por ejemplo, la línea de la zona de carga, la cual corresponderá a la zona central. Podemos observar que creamos los, las distintas líneas de izquierda a derecha y de abajo a arriba, de tal forma que el orden puede ser claro. Sin embargo, esto, para otros tipos de integridades, como por ejemplo las superficies, es posible que no sea igualmente de claro, ya que generará que alguna de las líneas estén en dirección equivocada. Podemos observar que las líneas 1 y 2 tienen la misma dirección, sin embargo, las direcciones 4 y 3 deben ser opuestas para la generación del loop de la superficie. Podemos seguir realizando esto con todas el resto de las líneas. Para ello, podemos primero observar cómo será la zona de carga, pudiendo observar que realizaremos un mallado el cual será transfinito. Para ello, seleccionamos las distintas líneas y las daremos un valor de, de posiciones. El número de puntos es el número de elementos más 1. El número de elementos queremos que sea múltiplo de 3. Por ello, se utilizará el número 6 más 1, el cual dará lugar a las curvas transfinitas. Igualmente, generaremos una superficie transfinita, la cual será la superficie 1, de tal forma que ahora podemos hacer una pequeña visualización previa de cómo queda generada la estructura. Recargamos el script y vemos que en la zona de apoyo o zona principal el mallado es de tipo transfinito. Posteriormente, en estas otras zonas se crearán superficies las cuales harán de transición. Igualmente, en, en estas zonas exteriores se hará uso de otros mallados de tipo transfinitos, los cuales corresponderán con otros mallados que pueden ser de otra superficie. Las distintas posiciones de las coordenadas de cada uno de los nodos es posible que sean variadas, de tal forma que se tenga que proporcionar una menor cantidad de información al script, como por ejemplo la distancia 5-6, la cual es la distancia de la zona de carga, o la distancia de las zonas 1-2, la cual es la zona de posicionamiento en la malla general, al igual que la distancia 1-4. El resto de las coordenadas de los nodos pueden ser relativas, de tal forma que sean proporcionales a cómo es la malla y sean independientes de la utilización en un momento posterior, de tal forma que éste pueda ser utilizado de una manera más fácil. Para ello, continuaré o proseguiré realizando este script, lo cual lo haré en un vídeo de una manera acelerada, ya que es posible que esto lleve una cantidad importante de tiempo. Sin embargo, su posibilidad de reutilización posterior puede ser tenida en cuenta y posteriormente ser útil para estos tipos de usos. También es posible que le... Bueno, continúo haciéndolo y ya verán cómo posteriormente es posible también calcular las coordenadas de cada uno de los nodos en función no de sus posiciones actuales, sino de unos valores relativos a valores de distancias que se pueden obtener también de los mallados. Hasta luego. Bueno, finalmente, visualicemos cómo ha quedado nuestra macro de CGX. Podemos observar que hemos añadido un comentario al principio, diciendo que esta macro es para las cargas y los apoyos, de tal forma que esto hace una, un mallado local. También hemos hecho referencia a que esta macro puede invocarse con la orden INPU, INCLUDE, de tal forma que esta pueda ser llamada. Al igualmente, hemos hecho referencia a que se deben aportar esta serie de valores al comienzo de la macro. Al igual que posteriormente a la llamada de la macro se puede hacer uso de la orden physical, eh, physical curve, de tal forma que ésta pueda ser utilizada, ya que posteriormente eh, se utilizan únicamente los valores de carga y apoyo en la invocación de la orden de algunos scripts creados ya directamente para, para configurar un tipo de análisis eh, creado previamente o utilizado previamente en otro tipo de geometrías. Podemos observar también que hemos incluido las coordenadas del punto cero y de las coordenadas de los distintos puntos en lugar de con la invocación al orden point mediante la creación de distintos vectores. Esto nos permite la reutilización de ciertos valores utilizados en otros puntos, ya que de lo contrario no es, no es posible referenciarse a otros puntos o a las coordenadas de otros puntos creados previamente. Esto en ocasiones es fruto de una serie de operaciones las cuales pueden ser levemente complejas o pueden ser estudiadas y observadas de una manera más sencilla de esta forma, ya que generalmente los puntos o nodos se suelen alinear de una manera más fácil en líneas o coordenadas perpendiculares en líneas horizontales y verticales, ayudando esto a crear los mallados de tipo transfinito. Igualmente, podemos observar que hemos invocado a la orden New Point para saber en qué número de punto estamos, ya que al invocarlo con diferentes macros, estos pueden estar en una numeración distinta. De esta forma, tenemos una numeración local que nos permite ejecutar la macro... De, CG, de GMSH de manera que nos permite crear los puntos y las líneas de forma local, de tal forma que únicamente exportamos información o los mallados de los, de los nodos de las zonas de carga. Igualmente podemos observar que hemos creado las distintas superficies con estas nuevas numeraciones y que también hemos, nos ha permitido crear ya previamente una serie de divisiones transfinitas, al igual que las superficies transfinitas. Al igual que también nos ha permitido crear un mallado de tipo local, con un algoritmo concreto, siendo este el frontal de la UNI, el cual obtiene una solución como la que aparece en la visualización, ya que es posible también modificar cómo se crean algunos tipos de mallado con las opciones globales. Sin embargo, afectando a las superficies de esta forma, es posible afectar a los mallados de una manera local, de tal forma que no afecte otro tipo de, de mallados en otros archivos, o, o, con los, o con los mallados de tipo general. Igualmente, se ha intentado recombinar esa superficie de tal forma que todos los mallados sean de tipo eh, cuadrangular y no existan triángulos en, en los archivos. Podemos ver las estadísticas, viendo que únicamente existen cuadrángulos, ya que el, la recombinación con all quads permite esta utilización. Sin embargo, también sería posible la utilización sin all quads con all hexas, lo cual daría otra solución distinta, y la cual tendría una división menos, ya que el algoritmo all quads lo que hace es una redivisión en, en cada uno de los elementos por sus partes medias De tal forma que es capaz de transformar los triángulos en cuadrángulos Eso ha sido todo Pasen buen día, adiós